Hay personas que son musicales. También las hay imaginativas y creativas. Yo utilizo imágenes para comunicarme. Soy una persona visual. Ahora todas las personas visuales podemos disfrutar de un espacio llamado Soy Visual. Soy Visual es un sistema de comunicación aumentativa desarrollado por profesionales de la educación y diseñadores que utiliza claves visuales para estimular el lenguaje y la comunicación, ayudando así a personas con necesidades en este ámbito. El sistema cuenta con una gran cantidad de recursos gratuitos, como fotografías y láminas. Las fotografías son el modo más sencillo para hablar sobre el mundo real y son el puente entre la realidad y otras representaciones más abstractas. Con las láminas ilustradas se recrean escenas cercanas a la realidad y son fundamentales para trabajar con situaciones cotidianas. Soy Visual también cuenta con materiales que combinan fotografías y láminas y sirven para estimular las diferentes áreas del lenguaje. Todo esto puedes encontrarlo en la web de Soy Visual o en la app para móvil y tablet. En la web encontrarás todos los recursos disponibles para descargar en versión digital o para imprimir. La app proporciona un aprendizaje más autónomo mediante actividades lúdicas individualizadas. Visita soyvisual.org y forma parte de nuestra comunidad.